Eh, no estoy muy acostumbrado a dar presentaciones públicas en castellano así que si hago cualquier error y cosas por favor disculpad o preguntarme y también vengo de un congreso en Londres entonces la mitad de mi cabeza está en inglés todavía y no sé cómo lo voy a lidiar con todo eso pero espero que no muy mal eh, Tampoco, yo pensaba un poco que el setup, el formato sería un poco diferente, sería más de clase, veo que es más de ponencias, eh, pero tengo unas partes in, in, un poco interactivas eh, durante la, la ponencia, así no tenéis que escucharme a mí todo el rato. Eh, entonces, ten eso, tened eso en cuenta, ¿no? que va a ser un poco diferente quizás el formato de la presentación. Eh, hoy quiero hablar... Ups, perdón... Uh, uh, uh. Sí. Eh, me gustaría hablar sobre la idea y práctica de la democracia directa como herramienta para conseguir transformaciones radicales. Eh, me gustaría hacer unas reflexiones sobre su potencial y presentaros algunos retos que he identificado eh, más que todo en la bibliografía, pero también de discusiones con, eh, con colegas y con activistas también. Eh, entonces, quiero hacer eso a través de una presentación de críticas, y debates sobre su capacidad transformadora bueno, enfocaré en una crítica en particular y uh, tres debates sobre la capacidad transformadora que tiene la democracia, democracia directa eh, uso el decrecimiento más como caso de, de transformación socioecológica radical y no, tanto, no, no quiero tanto profundizar en la idea del decrecimiento y todo lo que estamos hablando en ese en ese, en ese campo eh, formo parte también de R&D que es Research and the Growth es un colectivo eh, basado en Barcelona pero tenemos eh, varios eh, miembros en, en todo el mundo pr prácticamente está, está bastante relacionado con el ICTA el Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales que es donde estaba antes de empezar a trabajar por el Public Policy Center eh, entonces es gente que pasa por ahí y luego se, se va por todo el mundo. Entonces, y también es una perspectiva bastante concreta que tenemos sobre el decrecimiento, que, que, que, tam, que es también una umbrella, como explicaré ahora. Eh, entonces el punto principal aquí es que el decrecimiento será un poco como caso de... So, um, transformación socioecológica radical. Eh, sin embargo, empezaré explicando un poco de qué se va de crecimiento, un poco qué quiero decir con democracia directa eh, y luego cómo las, los dos se vinculan. Entonces, os voy a dar la chapa un poco, esa parte un poco, eh, hablando, hablando, hablando. Y luego pasaré en la segunda parte que son los eh, cuestionamientos y críticas sobre la capacidad de democracia directa para hacer, ser una herramienta de transformación un poco más interactivo y acabaremos con preguntas. Eh, lo que quiero también decir es que mi objetivo en presentar eh, críticas y, y eh, debates ¿no? no es necesariamente para decir la democracia directa es irrelevante, o no tiene nada que ver sino para empezar a pensar ¿no? un poco más provocar pensamientos sobre eh, qué cosas podíamos hacer para mejorar esa capacidad quizás o por lo menos es un objetivo que a mí me gustaría tener y más que todo para que vosotros reflexionéis sobre esas, esas posibles eh, limitaciones o, o temas ¿no? uh, entonces hasta aquí bien fácil ¿no? Eh, de crecimiento. Eh, eh, la idea de crecimiento, bueno, la palabra más que todo, viene de una traducción que se hace en varios idiomas de la palabra francesa de croissants. Eh, es una palabra que nos gusta decir que la usamos como una palabra misil eh, para atacar eh, el sistema eh, socioambiental eh, dominante. Eh, y también ha sido un slogan activista que ha sido usado también para cuestionar una serie de problemas que tiene el sistema socioambiental eh, dominante. En una definición, y esa otra vez la he cogido de nuestro website de R&D, eh, eh, es que de crecimiento se refiere a una reducción equitativa de la producción y del consumo que incrementa el bienestar humano y mejora las condiciones ecológicas a nivel local y global tanto a largo como a corto plazo, todo más o menos. ¿no? Pero bueno, esa es una, la, la, la idea. Eh, lo que es importante es que eh, el decrecimiento no solo reta la centralidad de, de PIB como objetivo último de la política pública y de la sociedad, no, no solo cuestionamos su importancia y relevancia para entender el bienestar y para tomar medidas, pero también proponemos un marco de transformación y reducción del sistema económico con el objetivo de dejar más espacio para la cooperación y para las necesidades de, de los ecosistemas. Eh, y pensando que este espacio puede crearse a través de una disminución, digamos, de, del sistema económico eh, eh, como, como está ahora, ¿no? como funciona ahora. Entonces, unas una explicación breve, breve más que todo, eh, un poco la idea de las raíces del decrecimiento. Eh, nosotros identificamos esas, esas raíces y esto viene también de un especialicio de un que hicimos sobre, sobre el tema eh, y, y, y más en concreto aquí con raíces, me refiero a raíces que tienen algún vínculo, alguna, alguna relación con el tema de la democracia. ¿no? Eh, entonces eh, nosotros identificamos esas raíces en los uh, debates de, sobre los límites uh, del crecimiento del, crecimiento de los años 70 y el trabajo al mismo tiempo de algunos teóricos como eh, Ivan Illich, Jacques Lull y Cornelius Castoriadis. Eh, estoy hablando de raíces intelectuales ahora, eh, porque el decrecimiento ha eh, surgido inicialmente como un movimiento activista, claramente. Eh. Eh, pero nos, nosotros vemos que eh, digamos, el cuerpo de conocimiento que se está generando ahora sobre el decrecimiento tiene que ver bastante con, con esos teóricos. Iván Illich hablaba de la relación inversa entre escala y democracia argumentando que sobre una escala eh, en, en los sistemas son una escala de, cre de crecimiento de tamaño eh, los sistemas eh, eh, distribuyen el poder de una forma que solo puede ser inequitativa porque surge una, una, una clase, un grupo de personas eh, eh, que conoce cómo manejar tiene, digamos el conocimiento técnico de cómo manejar eh, relaciones complejas, eh, que es lo que mm, pasa en un sistema cuando crece después de una escala entonces esa gente que tiene ese conocimiento usa ese conocimiento eh, eh, de acuerdo a, a Illich eh, para apropiar el ser el excedente eh, eh, que se crea eh, y esa, esa gente coge una posición privilegiada, aprovecha ese poder de conocimiento de cómo gestionar ese sistema con, complejo, eh, entonces se crean relaciones más inequitativas, ¿no? algo no, no muy deseable desde una perspectiva democrática. Eh, Jacques Lul. Eh, un pensador francés eh, esta, con, tenía esa idea que vemos relevante para el crecimiento de, de, de, de, de paz, de senteros, de eh, autónomos, ¿no? de vías autónomas eh, eh, de la tecnología. Él argumentaba que en, en el oeste pensamos que eh, la tecnología, eh, que vivimos en sistemas democráticos que pueden gestionar, gobernar, dirigir, decidir, el desarrollo tecnológico, pero él decía, pues en realidad no es lo que está pasando, pasa un poco lo contrario, la, vivimos en una sociedad, sociedades tecnológicas, donde la tecnología cambia y nosotros seguimos adaptando nuestras vidas, nuestros y nuestras instituciones a las... Eh, a los requisitos que cada vez cambian de la, de la tecnología, ¿no? Que no tenemos ese poder. Y esto también es un tema, es, es, es algo problemático desde una perspectiva de democracia, ¿no? Porque no podemos, eh, digamos, como so, o se implica que no podemos como sociedades eh, controlar y gestionar y decidir eh, cuál será la incidencia de la tecnología, la importancia o, o la dirección, ¿no? Eh, Cornelius Castoriadis, eh, que era un, un pensador eh, de, de Grecia, aunque estaba en, nacido en Turquía, en Estambul, eh, ha hecho una, una crítica del crecimiento como, como dogma. Voy a hablar un poco más de eso eh, más adelante, así que no, no vamos a hablar eh, ahora mismo. Eh, esa es una primera, un, un, una primera eh, raíz ¿no? Digamos, eh, del decrecimiento la segunda es, tiene que ver con las teorías, te, teorías de dependencias eh, tanto y, perdón con las, las, las críticas a la idea de desarrollo, viniendo desde la perspectiva de teorías de dependencias, de teorías de dependencia de los años 60 y 70, de una, de una orientación marxista más que todo, y bastante desarrolladas en Latinoamérica, eh, y también de críticas al desarrollo como un discurso cultural. La, o sea, que el desarrollo puede ser un discurso cultural más que una realidad o más que una política o. Eh, eh, etcétera entonces ahí tenemos eh, Serge Latouche que es eh, un, un autor que ha escrito bastante sobre el decrecimiento que ha usado mucho esa idea, esa crítica de la importancia de de desarrollo como un discurso cultural eh, y el trabajo de Arturo Escobar que quizás estáis más familiarizados eh, que ha criticado el desarrollo como un discurso cultural que crea realidades eh, inequitativas eh, particularmente en países en vías de desarrollo tercer mundo, no sé cómo queréis llamarlas no industrializados o del sur global eh, y cómo ese discurso ha generado políticas concretas que han moldeado el medio, los medio ambiente y la realidad, las de género, por ejemplo, en, en el sur global entonces eso es como una segunda eh, raíz para, para nosotros y obviamente con el desarrollo de la idea de la, del campo de economía ecológica, mucho, bastante eso de hecho eh, se organizan bueno en, hay congresos de crecimiento pero eh, nosotros participamos bastante y organizamos sesiones en los congresos de economía ecológica más que todo de la asociación europea bastante, entonces eh, y también por la influencia que ha tenido en, en, en la autónoma de Barcelona el trabajo de Joan Martínez Alguer y, y que también ha trabajado mucho, ha contribuido en economía ecológica y por el hecho que muchos de nosotros hemos pasado por ahí por esa, por esa máquina ¿no? eh, entonces, Pero aparte de eso, en términos más eh, conceptuales, eh, es la, lo que es relevante es la insistencia de la economía ecológica sobre la importancia de considerar la parte material de la economía, ¿no? los flujos de materia y energía y menos las dimensiones crematísticas y mo o monetarias ¿no? de, de la para, para entender eh, y estudiar eh, la sostenibilidad o insostenibilidad de los sistemas eh, socioecológicos. ¿no? La economía ecológica dice que hay que medir, por ejemplo, esos flujos para entender por qué son insostenibles, cómo son insostenibles, eh, o también para evaluar la sostenibilidad de los sistemas socioecológicos de un país, de un, de un municipio etcétera y no tanto medir en términos de, de, de dinero, ¿no? De PIB, etcétera. Eh... Entonces, es insistencia en la importancia de lo material y también la crítica de utilitarianismo como una regla para formular políticas públicas ¿no? en particular políticas ambientales Somos, la economía ecológica es muy crítica de eh, las deficiencias que tiene el utilitarianismo en ser el, eh, digamos la filosofía detrás de la cual tomamos ese tipo de decisiones de políticas públicas no voy a entrar, si os interesa podemos hablar en las preguntas Pensamos que estas, esas tres eh, influencias confluyen eh, en, en, en, digamos, en el bagaje, ba, ba, bagaje eh, intelectual de crecimiento. Y confluyen junto con otros como la justicia ambiental, eh, también ahí estamos bastante influenciados por el trabajo de Joan, de Joan Martínez Alier y eh, quizás algunos de vosotros, bueno, no sé si sabéis, hay un, hay un atlas de justicia ambiental y, que se llama IJ Atlas, eh, J, eh, que precisamente me está haciendo ese proyecto ese proyecto un poco eh, faraónico, yo creo, de mapear conflictos ambientales en todo el mundo, ¿no? eh, con fichas, explicando las características. Eh, la parte distributiva es muy importante, pero también hay una, una, un enfoque a, a dimensiones de justicia procedural o, o procesos procedimental gracias y representación ¿no? en la dimensión de representación dentro de justicia ambiental eh, y también es el de lo que se trata de democracia voy a hablar un poco más de eso y es un poco el tema donde yo digamos conecto un poco más con el con el decrecimiento no eh, más que todo eso la capacidad de democracia de eh, transformar democracia directa en particular y de, digamos, gestionar posibles relaciones de en el futuro. Eh, así, así que, más que todo, yo creo que, Pensamos que el crecimiento puede ser un marco interpretativo para que estas tradiciones convergen, pero más que todo para repolitizar el debate sobre futuros socioecológicos deseados. Eh, la dimensión del poder y de la importancia del poder eh, y el estudio del poder es algo que pensamos, por lo menos desde la perspectiva que tenemos en RD, ¿no? eh, que es importante ver. Y también ahí muchos de nosotros eh, eh, conectamos con el trabajo de ecología política, con el campo de ecología política que hace eso precisamente, estudiar cómo las relaciones de poder moldean ¿no? eh, transformaciones socioecológicas, conflictos, eh, etc. Bueno, ya dije que esa idea se desarrolla a través de publicaciones, congresos, escuelas de verano, etcétera. Hay una escuela de verano bastante exitosa que se hace en Barcelona alrededor de julio. Llevamos como 3-4 años haciéndola. Entonces, yo pararía, con el decrecimiento no explicaría mucho más, solo para contextualizaros y un poco para contextualizar la la relevancia que puede tener la democracia directa dentro de este marco de pensamiento, ¿no? eh, y Sin hablaros de qué es el, de cómo el decrecimiento pasaría exactamente, qué tipo de políticas, etcétera. Eh, y por democracia directa, eh, metiendo el autogobierno popular, donde los ciudadanos participan directamente, continuamente y sin mediación en la toma de decisiones colectivas. Eh, la idea de... Es, es, es una forma de democracia radical eh, que favorece la descentralización, eh, la dispersión de poder más amplia posible, una dispersión de poder, eh, y yo creo que eso es bastante central, ¿no? La eliminación de la distinción entre los que gobiernan y los que están gobernados. Eh, eh, entonces, la, la equidad política es un requisito bastante central, hay varias formas de entender la equidad política, eh, para mí una forma importante, no, no la única, pero bastante importante, una dimensión es la importancia de que todas las voces sean igual de, de altas, ¿no? que se pueden escuchar al mismo nivel, como digamos, que no hayan voces, que, que no hayan invisibilidades de prioridades eh, y voces que no se oigan. Eh, eh, entonces, las asambleas deliberativas son eh, la institu una institución central para implementar la democracia directa. Eh, son reuniones, entendemos, las asambleas deliberativas, donde eh, los ciudadanos harían, hacen decisiones a través de deliberar, escuchar, discutir, eh, diferentes opiniones y puntos de vista, vista sobre un tema, reflexionar en los puntos de vista diferentes, es bastante importante ese, esa etapa digamos de, de reflexión, e eh, intentar de eh, conseguir una decisión común en la ausencia de, de, de, de coerción externa. Eh, eh, es la idea de las asambleas deliberativas, bueno, seguramente tenéis bastante experiencia, algunos, por lo menos algunas de vosotras, en cómo funcionan. Eh, los beneficios de la democracia directa, lo que se supone que son sus beneficios, eh, son que permite a los ciudadanos de controlar las decisiones que afectan su propia vida ¿no? eh, y sus destinos. También que es una forma de educar, digamos, o entrenar, si queréis, ciudadanos en formas de acción participatorias en vez de que se se, se depend, que dependan ellos, que sean dependientes. Yo creo que es una dependencia quizás mala, no que todas las dependencias son malas, como hemos oído, pero es... El problema es que muchas veces nos, con la democracia representativa nos dependemos en políticos que les interesan más sus propios objetivos que los objetivos de los que representan. ¿no? Entonces se puede educar en ese tipo de forma de decisión que no depende en esos, en esos intermediarios. Y quizás lo más conocido es que el beneficio es que produce decisiones de legitimidad alta. ¿no? Si tú tomas la decisión sobre algo que te va a afectar, pues es mucho más legítima ¿no? que la tome otra persona. Y también algunos argumentan eh, que produce decisiones que, eh, bueno, produce políticas más efectivas. Porque si tú has participado en la decisión, es eh, más, más probable que vas a aceptar. Eh, las decisiones las, esa decisión cuando se implementan las políticas que intentan realizar ¿no? la, la decisión eh, en la democracia representativa hay bueno que es normalmente lo que se ve como lo contrario digamos dentro del sistema democrático de la democracia directa lo contrario de la democracia directa es bueno situación que elegimos representantes que deciden ellos sobre las políticas públicas es cierto que hay elementos de democracia directa dentro de la democracia representativa como obviamente el referéndum ¿no? que está bastante de moda y en toda Europa, no, no solo en el Estado español. Eh, y, eh, pero eso no significa que tenemos democracia directa, yo creo que es importante tener eso en cuenta, es una nota pie de página ¿no? porque muchas veces se, uh, se evalúa, se critica la relevancia de democracia directa criticando la aplicación del referéndum dentro de un contexto de democracia representativa. Pero eso es un poco, no sé, no, no, no me viene un ejemplo en la cabeza, pero la democracia directa, el referéndum es solo una herramienta que tiene sentido solo dentro de un contexto, de un sistema diferente, ¿no? Que sería la democracia directa, de, de contextualizado para usar en la democracia representativa. Se puede juzgar, pero no se puede juzgar la calidad, digamos, de democracia directa, porque es otro sistema dentro del cual esa herramienta funcionaría. ¿no? Entonces sí que hay eh, algunos, eh, algunas herramientas. Eh, muy rápido, la práctica de democracia directa, normalmente, bueno, normalmente, usualmente se, se, se, se, con, se conecta. Con, con Atenas clásico, aquí vemos el Pericles uh, hablando al a ágora a, a la asamblea, digamos del pueblo en Atenas, en una pintura así romántica de algún pintor alemán romántico eh, eh, bueno, eh, la, la democracia la democracia ateniense del siglo V eh, antes de Cristo, ha sido bastante eh, claramente criticada y también eh, le explicó esa crítica bastante bien Yayo, así que puedo pasar un poco de ella, no porque tenía un carácter exclusivo, los que participaban en la toma de decisiones de carácter de democracia directa eran sólo, eh, bueno, los, eh, se llamaban ciudadanos y eran solo hombres, eh, no podían ser eh, mujeres no podían ser esclavos ni forasteros añadiría ni inmigrantes en este caso eh, entonces tenía un carácter exclusivo muy problemático particularmente porque es cierto no lo que es han habido análisis que explican cómo la existencia del trabajo invisible de esos grupos pues facilitó, eh, daba tiempo para que los hombres antenienses decidieran y tenían, tuvieran ese sistema tan bonito. En lo que es relevante, sin embargo, yo diría lo que salvaríamos de esta de, de, de este ejemplo de democracia directa son las instituciones de democracia directa, eh, como por ejemplo bueno, la asamblea, que había una asamblea deliberativa, de eh, que se llamaba Ecclesia, Iglesia Iglesia, Asamblea es un poco lo mismo como, como mezquita no llama significa iglesia que es asamblea eh, se llama la iglesia del pueblo eh, y también que tenían otros, eh, otras instituciones como Bulí que preparaba el trabajo de la iglesia o sea había una institución separada que preparaba los temas que se iban a hablar como eh, un poco las, los turnos y todo eso antes que se hablaran en, en, en la asamblea y quizás interesante una cosa también para salvar son las formas de participación de los que eran ciudadanos que pertenecían a ese círculo cerrado, y eran unas formas, por ejemplo. Eh, si vemos a los, a los tribunales, los tribunales no eran profesionales, sus a, presidentes no eran profesionales, eh, tampoco los que hacían las defensas, eh, y era obligatorio para los eh, ciudadanos atenienses eh, participar por lo menos una vez en su vida. Creo que Sócrates tuvo un, un muy gran problema de, de hacerse de presidente eh, una vez en su vida en, el, en, el, en, en un tribunal, pero era obligatorio, era parte de la, eh, las obligaciones de un ciudadano de participar directamente en ese tipo de instituciones de gobernanza colectiva ¿no? eh, y rotacional, también es importante eso, o sea no era tú, tú, tú, siempre entonces yo, yo creo que las instituciones y las formas de participación, algunas por lo menos eh, podrían ser salvadas de ese modelo tan problemático en temas de su exclusividad eh, también me gustaría apuntar, aunque soy de Atenas y me gustaría dejar todo eso, que los de Atenas ya lo sabían todo, aunque limitado, pero sí es que lo sabían, pero me gustaría apuntar que hay experiencias históricas de autogobierno. Um, eh, si miramos en Europa, por ejemplo, hay otras experiencias históricas. Eh, las asambleas de hombres libres de, de tradición germánica, más que todo, los folk moods, anglosajonas en, en Inglaterra, en, en Gran Bretaña, bueno, en Inglaterra, más que todo eran, son una, una de, esas, de esas instituciones y de esas tradiciones, o los que también significa asamblea, eh, que vemos aquí una, no sé cómo se llama eso, que está hecho en wood, en madera, una, un grabado de madera, eh, de uno de esos things eh, suecos del siglo XII que... Eh, que, que alguien reta, digamos, eh, el, el, el rey en una cosa, en, en, en una, un conflicto que tenían. Eh, una persona normal y corriente reta al rey. Y la asamblea Alcingi en Islandia, que es muy interesante el ejemplo de Islandia por dos siglos y medio o quizás un poco más eh, el, el, el, la isla estaba gobernada en ausencia de un gobierno central, eso es entre el siglo X y el siglo XIII, mediados del siglo XIII eh, entonces estaba gobernada por un sistema de asambleas eh, de una asamblea central, que si no me confundo era cada dos, cada dos años y luego asambleas regionales y asambleas locales y eh, también problemas y limitaciones respecto a quien participaba, ¿no? pero es un otro ejemplo histórico de, de autogobierno, del, de la Edad Media en este caso. Eh, sobre experiencias contemporáneas, quizás habéis oído de los cantones suizos, hay un par de ellos, el Glarus y el Appenzell y que hoy en día las reuniones de asamblea que se hacen una vez por año eh, tiene un poco más un carácter ritual no eh, pero sí que mantienen eh, a través de internet a través de herramientas eh, online eh, mantienen una un, digamos un, un formato de democracia directa no de participación directa en formar propuestas en tomar decisiones para algunas cosas eh, también con sus limitaciones hay que apuntar que uno de esos cantones ha sido el último de aceptar que las mujeres votasen en Suiza en el año 71 y además tuvo que hacerlo después de que la decisión había sido impuesta por el Tribunal Supremo Suizo. Eh, y también han votado en contra de Minarets en su, en su, en su cantón bueno empezando a pensar sobre, sobre problemáticas el ejemplo de EcoSarwas en in India eh, la idea de radical ecological democracy que es lo que os va a hablar eh, Asís seguramente después eh, hay un ejemplo que él usa bastante el parlamento de los agricultores en la cuenca de Arvari Sansad en Rajasthan en el oeste de India lo dejo, lo hablará él y quizás eh, muy interesante el, el, el ejemplo de Cantón de Roja en el norte de, de bueno de Siria hoy en día, de lo que, es, o que era Siria, eh, que es un cantón eh, kurdo que están intentando de aplicar las, en, en medio de la guerra, mientras estén en guerra, las ideas de municipalismo libertario de Mari Bukchen, eh, que han influenciado mucho la... Bueno, por general, la, la, la, el liderazgo político kurdo y, y en este caso están intentando de aplicarlo, como dije, en medio de, de guerra y funcionan bastante con asambleas. También tiene interesantes iniciativas en términos de género, no es obligatorio, creo que para cada eh, comisión, por lo menos eh, haya una mujer fuera de tres. Eh, personas o si puede ser un 50% pero hay como una cuota estricta de balance de género en, en instituciones formales ¿no? Eh... Un poco los orígenes intelectuales cuando pensamos en democracia directa y, y, y en, en, en la modernidad en ese caso, en la época moderna muchas, eh, muchos recurren a Jean-Jacques Rousseau y sus ideas sobre representación y gobierno eh, Rousseau pensaba que entregar a otra persona el derecho de autogobernarse era una forma de esclavitud eh, y rechazaba cualquier legislación sobre cuestiones que los ciudadanos no habían deliberado y que sin embargo les vincularan en términos que ellos no habían acordado, él decía que eso era una, una esclavitud y no se, puede, no se puede aceptar, aquí vemos la figura de, de Rousseau, de esta influencia intelectual de democracia, democracia directa en este caso, en, una, en un sello de un país con poca tradición es el, la Rumanía de Ceausescu, <risa> son de esas contradicciones que pasan en la vida ¿no? un sello de Rousseau un democrata directo en, en un sello tan autoritario, un país tan autoritario ¿no? en su época eh, un paréntesis solo sobre el crecimiento y democracia eh, el trabajo de como dije antes un poco el de Cornelio Castor, Castoriadi. Eh, su trabajo sobre autonomía y si no me confundo era Adrián ayer que es más experto que yo en Castoriadis seguramente <risa> seguramente eso te lo digo yo, no te preocupes no, pero yo quiero solo enfocar en su trabajo de, sobre autonomía ¿no? eh, Castoriadis pensaba que la eh, autonomía era la capacidad de una sociedad de, de cuestionar y cambiar sus normas y sus instituciones eh, continuamente y colectivamente eh, y eso pensaba que era un, un elemento muy, muy importante para sociedades emancipa emancipatorias eh, y quizás lo que oh, perdón, quizás lo que era incluso más importante es que la autonomía implica que la sociedad también es consci consciente de que ella misma es la única fuente legítima ¿no? para hacer esa cosa, para cuestionarse y para cambiar su rumbo digamos no es una me corrige sí, me confundo. es una es una idea muy muy central la autonomía solía eh, o sea eso que, que la capacidad de decidir tiene que ser interna digamos del colectivo ¿no? y el colectivo tiene que ser consci perdón consciente de que eso sea el caso eh, él la eh, oponía ¿eh? la oponía no la oponía a la idea de autonomía a la idea de la heteronomía eh, que era el opuesto de autoinstitución ¿no? o sea la autonomía la perdón, la heteronomía daba el ejemplo de los dogmas religiosos ¿no? donde las, las, los dogmas religiosos funcionan de tal forma que, de que si vamos a decidir qué vamos a hacer ¿no? o qué tipo de reglas, qué tipo de leyes queremos tener en nuestra sociedad apelamos a una autoridad externa a la sociedad, por ejemplo al Dios ¿no? eh, eh, que, que nos permite nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Hablaba bastante del de, de, judaísmo, se dice, ¿no? eh, y de cómo la Biblia ¿no? es una, un libro que tiene una serie de reglas ¿no? que erigen la vida de los, eh, de los hebreos, eh, pero esas reglas se supone que reflejan ¿no? la voluntad de un ser externo. A, esa, a ese colectivo, a los hebreos. El ser externo es siendo Dios, ¿no? O la ley mosaica, ¿no? Más que todo es un ejemplo bastante claro. Viene Dios, me da las leyes y esas leyes dirigen la vida del colectivo a donde pertenezco. Esa es la heteronomía que ahora Castoriadis era, era, era mala. Lo que es interesante es que Castoriadis eh, también eh, hablaba de la, del desarrollo económico y del crecimiento como el, los equivalentes seculares de hoy en día a los dogmas religiosos, no decía que, por ejemplo, el crecimiento eh, eh, se, se, bueno, estamos persiguiendo, no, persigo, estamos intentando de conseguir el crecimiento. Eh, por solo por el crecimiento por, por crecer decía Castoriadis eh, y cuando cuestiona su o sea sin preguntarse por qué o si hace falta perseguir el crecimiento qué problemas nos cree podemos cambiarlo podemos modificarlo queremos rechazarlo quitarlo sería una forma más autónoma, digamos, de decidir qué vamos a hacer con esa idea entonces dice, lo perseguimos y si tú lo cuestionas, cuestionas tu deshabilidad directamente estás eh, digamos, marginalizado del debate estás eh, expulsado del, del debate, ¿no? así es la forma que funcionan las sociedades heteronómicas decía, decía él eh, entonces más que todo para él era que el crecimiento ponía eh, problemas, ponía eh, reglas que limitaban la autonomía ¿no? y él eh, también eh, prefería ¿no? la, la democracia directa en vez de una idea de, eh, digamos, de acaparamiento del poder violento y pensaba que los procesos espontáneos populares que permiten a los colectivos eh, coger las, las cosas en sus manos, las, los asuntos, y autodeterminar su futuro es muy, muy importante. ¿no? Eh, bueno, es una, es una perspectiva. Eh, quizás tener en cuenta no solo sola, también la parte estructural, obviamente, es muy importante de cambiar. Y ahí viene un poco la, la idea de crecimiento. Eh, que yo creo que en estas dos citas se ve un poco cómo conectamos con democracia directa. La cita de que explica que el objetivo de reducir la escala de la economía, del decrecimiento, no es solo producir y consumir menos, sino también hacerlo de una manera socialmente emancipadora y democratizadora. No es solo el objetivo final, pero el proceso de, de llegar que es importante. Y Bárbara Muraca, que ha trabajado más, que es una científica política, más en temas de democracia, explica que es esencial para estabilizar cualquier sociedad post-crecimiento. Porque a medida que el crecimiento el consumo desaparecen, tendríamos que buscar... Eh, otras encarnaciones de una vida buena entonces lo los ciudadanos neces necesitarían negociar las diferentes visiones de una vida buena eh, y democracia directa es un, un vínculo, una plataforma, una herramienta para poder hacer eso eh, eh, ella lo dice de la forma así más gráfica que el crecimiento sin democracia no puede ser, o no cal no, no, no, es, no es relevante ¿no? Eh, no existe lo que quiero decir es que en realidad la relevancia es a dos niveles. ¿no? En los tipos de, democracia, de gobernanza democrática de una futura sociedad decrecentista, ¿no? democracia directa sería relevante para la gobernanza de esa futura eh, sociedad decrecentista y como herramienta, como medio, si queréis, para usar eh, para la transformación radical, que es lo que quiero enfocar un poco más. ¿no? Eh, entonces, esto. Eh, Voy a parar por si acaso tenéis alguna pregunta porque he estado hablando un ratito eh, ¿Está bien? ¿Se puede? ¿Sí? Para, para, si, clarif para clarificar si puede ser más que... Bueno, venga, dame Dale, dale, dale Vale eh, yo quería preguntarte eh, acerca de, de la toma de decisión y todo eso, ¿en qué, en qué lugar colocarías a los niños? ¿Qué, ¿Qué posición ocuparían dentro de esa asamblea? Vale, uh -huh. una pregunta bastante difícil. Una pregunta para la cual la verdad es que no lo, no, no lo he pensado. Yo creo que en nuestras sociedades solemos eh, dar, por lo menos, en la, sí, solemos dar, hay esta distinción, no sé cómo se traduce en castellano, pero en inglés es como paciente y agente, ¿no? Eh, paciente es una persona que tiene derechos, eh, que nos importan sus derechos, pero como no tiene la, pensamos, la capacidad de decidir, ¿no? Eh, eh, hay, o, hay o, o, otra gente que decide cuáles son los derechos y cómo van a ser protegidos, no puede participar con su voz. ¿no? A la gente es la, lo, lo contrario, bueno, más o menos, es, es, perdón, no, lo contrario, tiene derechos, pero también tiene voz y puede, puede participar y decir lo que quiere ¿no? y cambiar. Entonces abre, abre varios temas, que no, te digo, yo no, no, no lo he pensado, abre varios temas. Primero, eh, eh, en este sentido es, es, es problemático, no es una, es una lacuna, ¿no? porque, por, porque quitas la autonomía del niño, ¿no? porque si piensas que el niño no tiene la capacidad, entonces yo creo que hay eh, experiencias con formas de educación, eh, uh, no sé cómo se llama alternativa, pero abierta, eh, que precisamente hacen eso, reconocen que el niño expresa ¿no? eh, prioridades, pero las expresa de una forma que nosotros no somos capaces de interpretar, de entender, pero algunos educadores sí que lo son, gente que está más, más educada. Bueno, eso lo digo de mi experiencia personal porque acabo de tener una hija, ¿no? Y veo cómo funciona esos sistemas. Bueno, un poco por curiosidad, ¿no?, para ella, ¿no?, curiosidad. Entonces... Entiendo que hay, incluso sé, sé que hay unas, creo que se llaman escuelas democráticas, de hecho. Eh. No, es, es un poco diferente, no hablo solo, bueno, escuelas libres es lo que acaba de decir, es verdad, no estoy de acuerdo, sí. Pero hay una, un formato que creo que se llama escuela democrática, había un tipo una vez que presentó una experiencia de Israel eh, que estaba explicando que las decisiones, en el colegio se cogen entre los niños participan en la toma de decisiones eh, que supongo que tiene varios retos lo que quiero decir porque no puedo responder directamente a la pregunta que no sé lo que quiero decir es que me parece que hay formas de, de integrar digamos aunque aunque pensemos que son pacientes hay forma de hacerles agentes y, y, y estas escuelas democráticas creo que hacen eso por lo menos para su futuro bueno para su futuro su presente, ¿no? Más que todo. ¿Vale? ¿Sí? Gracias. Va, sí, vamos a coger una más y luego para ¿no? porque si no, no seguiré. Creo que es él primero, perdona. Es que estaba él, perdón. ¿Y luego? No, luego sí. Sí, por favor. El botón. Es, ahora mismo hay una, una iniciativa que se va a poner en marcha a través de unos colegios en el de Valencia, a través de una cooperativa, que es justamente que los niños del colegio participen en un programa de eficiencia energética, donde ellos, a través de su colaboración, deciden luego, a, a través de los ahorros que consiguen, eh, donde donde lo, los invierten ¿no? y ahí se hace parte a, a los niños y niñas del colegio. ¿no? También es una forma de concienciar a través de la energía, pero también de, de formar parte de la democracia, ¿no? Es decir queremos esto, no queremos esto. Y bueno, pues para que lo conociera el compañero. Muy sí. bien. Muy modestamente, yo, yo vamos, conozco porque he en ella, una experiencia de participación de los niños, de participación de toda la población escolar de un municipio en problemas de cuestiones de accesibilidad, movilidad, tráfico podríamos decir, pero no solo, cuestiones de limpieza viaria, diseño de los parques, diseño de los patios de los colegios y las instalaciones, etcétera, que, que obligatoriamente... Tenía que tomarlas en cuenta el, el pleno municipal y se han llevado a cabo. O sea que hay, evidentemente hay cosas en las que un crío no puede participar, creo yo, pero o por lo menos tal como entenderíamos desde el punto de vista decisorio. No, yo veo un problema con la democracia directa. Es que me parece que al final eh, eh, tenemos ahí, me da la impresión todos, no solo yo, creo, porque es un, un tema muy antiguo y es tenemos por delante una población de 9.000 millones de, de personas en el mundo. ...con diferencias brutales, etcétera, de todo tipo, etcétera... ...no no digo diferencias incluso aunque aunque pudiéramos avanzar en un terreno equitativo, etcétera, etcétera... ...pero ¿cómo hay problemas que son planetarios... ¿Cómo organizamos eso con instituciones? porque claro, si, si la cuestión es no creer instituciones delegando el poder, pero si es que posiblemente el problemón que tenemos hoy es que las instituciones que tienen el poder no son democráticas, no, no obedecen a ni a ningún mandato del pueblo ni, ni de las ni de, de ni siquiera delegado, es decir, de ninguna forma de vista. ¿Cómo poner de acuerdo en qué tipo de instituciones o en qué tipo de redes? No entro por hacer fan, imaginación que decía ya yo, no fantasía. ¿En qué tipo de redes, etcétera? ¿Cómo poner de acuerdo a, a esas mayorías de esos 9.000 millones de personas sobre cómo hacemos el decrecimiento? Porque el decrecimiento supone, evidentemente, eh, toma de decisiones que son globales, muchísimas de ellas, que no pueden ser solamente decididas en una comunidad, entre otras cosas, porque en todo ese proceso, en toda esa transición, habrá un montón de prioridades y no serán las mismas, lo que opinen unos que otros, etcétera. Gracias. Me va a permitir esquivar un poco la pregunta ahora mismo para responder, porque lo que viene es también son las críticas, a lo mejor eso contextualiza un poco una dimensión de ese evento que creo que es importante y que está en cuestión ¿qué, qué dimensión? podéis pensar qué dimensión puede ser esa? una dimensión de ese, ese evento de alguien va, dice no, le llevan hay protesta mmm, y no cumple las reglas ¿Qué, ¿qué provocó todo eso? ¿qué provocó? ¿qué provocó uno? ¿qué provocó dos? ¿Eh? una transformación sí pero qué hubo antes de la para que provocara la transformación la <risa> la movimiento de la un, un movimiento la desigualdad y justicia yo creo que había no había ahí la respuesta es eh, un movimiento y qué más bueno la respuesta no, el movimiento existía también no pero yo creo que gatilló un poco la el, la acción de ese movimiento no entonces qué es lo que provocó verdaderamente chispa, chispa a que había un qué, ¿eh? Transversión de la ley. Sí, transversión de la ley que provocó un, una confrontación, un, un conflicto, ¿no? Hubo un conflicto antes que ocurriera esa transformación por el acto de esa, de esa persona. Esa persona... Eh, eh, bueno, no solo por su acción, pero también por la red ¿no? que estuvo alrededor de ella y cómo se movilizó provocó un conflicto. Entonces, aquí estamos hablando de la capacidad transformadora de conflicto versus la capacidad transformadora de consenso. La, la, la democracia directa da bastante... Recordad, estamos hablando de la capacidad transformadora ¿no? que puede tener como herramienta. Entonces, la democracia directa da bastante énfasis, es cierto. En, la, en el, el consenso, consenso como eh, producto final de las eh, deliberaciones que están pasando ¿no? en asambleas, etc. Eh, entonces aquí una de las críticas es que que el, que, que el conflicto puede ser una fuente para la democracia más energética que, que el consenso. ¿no? Eh, diciendo no, Rosa Parks ha sido arrestada, como dije, y provocó el boicot y la protesta. Eh, y también hay gente que dice que critican eh, las, en general la participación, no solo las formas de eh, democracia directa para tomar decisiones, diciendo que el conflicto mantiene energética la participación ciudadana continua y empuja al Estado a expandir lo que se considera como participación o lo que se considera como posible. ¿no? Eh, el conflicto abre... Las, las, la potencialidad de lo posible ¿no? los, los horizontes de lo posible eh, y lejos de ser indeseados los conflictos sociales son los pilares reales de toda sociedad democrática hay gente que, que, que explica que incluso bueno, los que vienen desde la perspectiva de la democracia agonística de Santalmouf y, y, y Laclau eh, que dicen que bueno, todo ese énfasis ¿no? de, en el consenso eh, puede Pro, ¿cómo se llama? promover la idea no democrática que podemos llegar a una etapa donde los, los, la política, digamos los las, las, eh, conflictos de poder no sean necesarios y el antagonismo eh, tendrá que ser eliminado ¿no? eh, entonces ellos celebran el conflicto, los demócratas agonísticos como una expresión de pluralidad de pluralismo ¿no? eh, pero dicen bueno mm, eh, hay que hay que ser un, un conflicto donde tú no consideras el, el otro, la otra persona que tiene la persona que tiene otra opinión que tú, como eh, un, un, un enemigo para destrozar, ¿no? pero como un oponente legítimo. Eh, y reconocer que cualquier consenso siempre será un consenso conflictual. ¿no? Eh, sin embargo, eso, no dejan de enfatizar la importancia del conflicto. Eh, yo no estoy muy seguro hasta qué punto esa, esa, esa, esa, esa crítica de la democracia agonística es. Es eh, justa, digamos, yo no no, no no estoy muy seguro que la énfasis, el énfasis en el consenso es algo que eh, es tan inherente a democracia directa. Yo creo que es la deliberación que es más, más importante y la idea de, de negociar. no pero, sin embargo, está bien tener presente no esta esta dimensión, porque es cierto que mucha gente entiende la democracia directa y la democracia deliberativa, más en concreto, dentro de la eh, eh, digamos, como un proceso que tiene que llevarnos a un consenso. Y también es cierto que es, esa crítica viene de los estudios de planificación urbana mucho, que mm, eh, procesos de democracia deliberativa ¿no? y han sido usados eh, para justificar proyectos, ¿no? De expansión de capital, de acumulación de capitales, eh, y que no implican nada, precisamente porque tiene énfasis en conflicto, ¿no? el eh, consenso, ¿no? Eh, entonces es una crítica de tener en cuenta que el conflicto puede ser una tener una capacidad transformadora a, al margen del consenso, ¿no? y Eso es lo que quería. La segunda Um, el segundo, la segunda característica para mí un poco más interesante si queréis eh, tiene que ver con esta esta cita de Rosa Parks que la oímos también que la gente decía que, que no di mi asiento porque estaba cansada, pero eso no es cierto eh, eh, lo único que estaba cansada era cansada de uh, que bien, como de es, ¿Eh? De... sí no más no sé que vienes como de aceptar ¿no? y de sí como resignarse sí sí sí de, estaba cansada ya de resignarme y de hacer yo creo que esto esto esta esta cita también eh, resalta otra característica interesante de, de esta situación ¿qué podría ser esa característica? es como un puzzle, ¿no? os doy una pista que no tiene nada que ver no podéis saber <risa> tenéis que pensar de mil cosas en el cosmos ¿qué es esa característica? estaba cansada de resignar no estaba cansada físicamente bueno, físicamente corporalmente, no sé cómo decirlo era una... Era una, es una característica importante, de, tiene que ver para mí con la capacidad transformadora de las emociones en vez de la racionalidad. Un poco vincula lo que se hablaba antes eh, y obviamente eh, sin entrar en una, en, una en, en alabar emociones como algo, ¿cómo se llama?, como se decía antes, como así como intrínseco y, eh, y, y no sé, New Age, si queréis, si queréis, ¿no? Pero las emociones tienen una capacidad transformadora. Eh, aquí uso bastante el trabajo de Julie Nelson, que es una economista feminista eh, que está en el norte de Estados Unidos, no recuerdo, en el costa este. Eh, y Nelson usa bastante, eh, eh, bueno, usa en su trabajo también, eh, hace referencia al trabajo de neuropsicólogos, ¿no? Eh, explica Nelson que eh, el enfoque a principios y deliberación, que tenemos que recordar que es, es muy importante, es central en la idea de, de como dice, de la democracia directa también, ¿no? De cómo vamos a tomar las decisiones, es, puede ser irrelevante, porque... Los principios están basados en razonamiento, en razonar, pero la acción está basada en motivación. O sea, haces algo si estás motivada a hacerlo y la motivación, la motivación eh, tiene un gran papel en las emociones, la imaginación, las narrativas, la socialización y la actividad corporal. Eh, esas dimensiones son muy relevantes para, eh, para la motivación, para entender cómo funciona la motivación, cómo nos motivamos a hacer cosas que nos permiten tom nos permite tomar acción, y menos eh, el, el razonamiento que está relacionado a los principios. Entonces ella dice incluso que razonar de forma moral, o sea, la idea de que primero pensamos qué es correcto, qué es incorrecto, luego formar, formamos juicio, sobre qué hay que hacer y después hacemos algo, eh, aparte de ser una forma muy, eh, muy masculina de pensar el mundo, eh, dice que no es parte verdaderamente de la forma de, del proceso de formar juicio. Eso dicen los neuropsicólogos. Dice lo que solemos hacer es lo que se llama post hoc, eh, ¿cómo se llama? De, después, post hoc, se dice en castellano también, ¿no? justificaciones del juicio, de nuestra decisión. O sea, solemos sentir lo que es correcto o incorrecto y luego buscamos razones para explicar lo que sentimos y para justificarlo como razo razonalizarlo ¿no? racionalizarlo eh, pues, dice que nuestra acción es muchas veces es, es así en, en gran, gran parte en más de lo que pensamos y no es lo, digamos lo eso, no sé, llamarlo cartesiano esa palabra, en fin que primero pienso, sum no pienso, decido o hago la evaluación y luego actúo. Hay que tener en cuenta que, ella también dice que eh, sí que se puede conscientemente reflexionar si nuestras razones intuitivas son correctas y luego cambiar de opinión. Eso sí que es algo que se puede hacer, no, no significa que solo actuamos de una sola forma, ¿no? Pero se trata de tomar acción en vez de llegar a un juicio y cuando hablamos de transformaciones, hablamos obviamente de acción ¿no? eh, las reacciones emocionales y particularmente reacciones como eh, perdón emociones como empatía, tristeza y vergüenza son muy importantes para tomar acción. El juicio moral, ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? Suele tener débil influencia. Eso lo podéis pensar como de las dos partes, para cosas buenas que hacemos o para cosas malas que se hacen en el mundo, ¿no? Eh, o por ejemplo, explicar el, el apego a populismos, ¿no? A veces que, que hay. Eh, entonces, eh, eh, y por último, explica que puede ser experto en cómo formular principios de justicia o sea que es, que es justo, qué es injusto cómo tenemos que llegar a una decisión, etc pero sin tener la motivación emocional si no te importa actuar de forma justa no cambiarás comportamiento eh, esa es la segunda segundo, digamos debate sobre los límites de la racionalidad de hecho para ser un poco más eh, preciso eh, eh, el eh, Nelson aboga por una, digamos, ampliación de la idea de la racionalidad, ¿no? que incluya estas esas características también. Entonces, las, el segundo debate entonces, gira alrededor de esa idea de la importancia de las emociones, de la importancia de la racional, bueno, el juicio moral del correcto e incorrecto para hacer cambios, porque... Y antes hablábamos, ¿no? el, por ejemplo, el panel intergovernmental sobre cambio climático ¿no? es una de, eh, es de esas plataformas, eh, o el Millennium Ecosystem Assessment, la evaluación de milenio de ecosistemas, es una de las plataformas donde se usan ese tipo de deliberaciones constantes ¿no? para llegar a, a, a decidir qué que es digamos el consenso científico sobre algo no o que es eh, y, y también las COPs, no las las cumbres sobre el clima son un lugar de negociaciones intensas y constantes sobre palabras no alguien como Nelson creo que argumentaría eso no nos ha llevado a ningún sitio no estamos haciendo nada seguimos hedon no para los cuatro grados quizás o los dos vamos entonces entonces, eh, eh, esa forma de eso, de, de reiteraciones, eh, hablando de principios y de liberal, puede ser problemática bajo esa perspectiva. La última eh, debate tiene que ver sobre la capacidad transformadora de liderazgo, que eso es horizontalidad. Nelson dice, vale, está muy bien todo ese... ese ese coso de la horizontalidad que promueve la democracia directa claramente no esta ley de horizontalidad está ahí es muy central pero eh, ella dice que eh, eh, el liderazgo político y hay, hay, bueno si el liderazgo político puede ayudar digamos tejer ¿no? eh, en las formas de trabajar juntos no ayudar facilitar trabajar juntos y e iniciar eh, tomar iniciativas ¿no? o si queréis empujar temas temáticas adelante eh, así por ponerlo un poco más gráfico aunque tengo un colega que dice cuando Hitler aparece en la discusión se acaba se acaba todo el tema y Giorgos lo dice eso cuando Hitler aparece se acaba la historia no, no, no se puede hablar después pero podemos pensar lo que quiero decir aquí en términos de liderazgo como el, el, el liderazgo del Führer eh, o el liderazgo de Martin Luther King que, que vimos antes ¿no? que sí que tuvo un liderazgo en el, en el movimiento de eh, derechos civiles en Estados Unidos ¿no? eh, eh, entonces eh, ¿qué quiero decir con eso? que, que que es, es, es cierto, bueno, dejamos. Es cierto que el liderazgo puede ser abusado, ¿no? o, pero también es cierto que el liderazgo puede ayudar eh, a. Eh, lo que decía antes, ¿no? a poner los temas ahí, ¿no? o a juntar gente, a juntar, a juntar sinergias. Eh, pero también cuando pensamos de liderazgo, yo personalmente eh, pienso en idea, me, me parece que hay que distinguir entre liderazgo y dominación, ¿no? y como una persona es como el Führer, ¿no? que es dominante dentro de, una, de un movimiento incluso, porque lo mismo nazismo era un movimiento. Entonces, que es solo él, solo esa persona y domina siempre las decisiones. Un liderazgo rotacional podría tener algún sentido, obligatoriamente rotacional. Oh. Eh, un liderazgo hacia las líneas que, eh, que decía que grava, explicaba Kropotkin, que había encontrado en la Federación de los ¿Cómo se llaman? Los clockwatchmakers, de los que hacen relojes, los relojeros relojeros en, en las montañas de Jura, en, en, en Suiza, ¿no? que decía que ahí el liderazgo no era, una, no era como una, ¿cómo se llama eso? una autoridad moral. ¿no? La gente había conocido Bakunin y hablaba de Bakunin, pero no como una autoridad moral cuyos dichos eh, digamos, limitaban lo que se podía hacer que no se podía hacer, lo que se podía decir que no se podía decidir. Se referían más a él como un ejemplo ¿no? que inspiraba... Inspiraba a gente a seguir, pero en, en su propia iniciativa, ¿no? O sea, interpretar ese, ese ejemplo inspirador, pero tomar propia iniciativa también, ¿no? Y cambiar cosas. Eh, entonces. Uh, eso, los leyes pueden facilitar el trabajo en conjunto y es buena, gracias. La horizontaliza de el descentralización pero también buen liderazgo puede ser importante dice esa tercera, esa crítica y si queréis debate ¿no? la importancia de, de las dos cosas eh, bueno personalmente también pensaría quiero decir que me parece que falta horizontalidad en muchos ámbitos de la vida entonces también hay que tenerlo en cuenta ¿eh? claramente, no digo entonces eh, vamos a cerrar con la crítica y luego me callo entonces el elefante es aquí y eso sí que tiene subtítulos en castellano y no recuerdo desde dónde hay que ponerlo bueno lo ponemos desde minuto uno el elefante es, es la voz dice obviamente no y es un elefante en el tema de democracia directa porque es uno de los eh, de los que la critican desde una perspectiva de izquierdas no y vamos a escuchar cómo oye perdón cómo se pone eso el, el sonido aquí. Nope. Bueno, seguramente. Ah, gracias. Pero espero porque dice que a veces grita, entonces. Bueno, voy a intentar desde aquí, yo creo que está bien. No representa la democracia y así, y así. No creo Differentes formas de organización local y lo que sea, lo que Ay, perdón. Communal. Los subtítulos. Vale. Sí. Aquí hace un poco de esto. Ya está. Eh, os dejo un poco con, con él y luego hablamos. Cooperaciones y lo so que sea tienen el potencial de themselves. Estoy aquí shamelessly I'm saying, saying back from Marx to Hegel. We need to reinvent the state. We need more than ever a strong regulative state. I wish you all the well with your Crete uh, commune and it will be maybe a nice tourist attraction like they are now the Zapatista, you know they had their leader in Mexico, uh, uh, uh, Subcomandante Marcos. Now, it's fully in a fully justified way, He's is now called Subcomandante Marcos because he Sorry, no, I seriously mean it. What do you believe in? That there will be some kind of direct sense that local communes with... with that? Yeah, and I know what I'm talking about. I was there. It's, it's the moment he started to play moral authority, he was... Totally integrated, they love him, the most corrupted politicians love him, and so on and so on. It's, for me, intellectual purism. It lost the moment, the path he has cho chosen. Here, I must say, I'm totally opposed to his official ideologies. Who was here, I think? John Halloway or who? No? <laughs> and I saw him in London, yes. Who said, let's for example, Holloway also tried to appropriate the Greece protest. He said, I was in Greece and it was wonderful. A park was liber proclaimed liberated zone uh, and they put an end they put on the entrance gate to a park in Athens an inscription, entrance prohibited to capitalism and so on. And I answered him, if I were to be the most corrupted capitalist, I would support the idea of these parks. It's wonderful. You have a closed space where people feel to be free so that then they work even better on Monday when they return to their office. You see, that's what I'm saying. I think that the greatest Pardon, the Zaki is Mazalevando most dangerous dream of the left was precisely this idea of some type of immediate self-transparency, direct democracy where finally people will get rid of all alienated forums and so on and directly self-organize themselves. Show me one, only one example where it, were, where it worked. For more than two, three months. <laughs> huh? huh? Yes, yeah, for two months, yes. For two months, yes, I don't want that. I want him to be in power. <laughs> Sorry, for life. <laughs> I want him to be re-elected with Stalinist numbers, like okay, not Saddam numbers, not 101 percent. <laughs> yeah, no, no, I'm quite serious here because you know that's what I was saying before. I don't like this enthusiastic moment. Oh, for two months people are in power, and then what? and then you meet once a year in a cafeteria and have nostalgic memories how wonderful they were those months but then in the middle of those nostalgic memories your uh, phone rang sorry i have to run back to my bank now the boss is calling me and so on i want the left to offer an actual alternative for the daily life after th when the enthusiasm is over I want the left to be able to change things at the most everyday, common life level. You cannot have all the time this enthusiastic, participatory democracy uh, mobilization. Let's be frank, I don't want to be mobilized politically all the time. I want An anonymous power which, in a relatively efficient, non corrupted way, does its job so that I can do my crazy philosophy and maybe your president can do his boring symphonies or whatever <laughs> he's doing, I mean, you see. You see my point? That's for me the true challenge of the left. Don't fall in love with this enthusiastic moment of, oh, it's immediate democracy. Yes, it is for two months. Dime cualquier otro, ¿qué te dirás? La revolución cultural en China o lo que sea. Dime un ejemplo donde funcionó, para que también sobrevive la pasión a ¿Cómo se llama? Cuando las cosas vuelven al normal. Hasta aquí me parece que está...